porque es una figura eh, que está en los primeros lugares de los escritores este, dominicanos, así que felicidades también. Bueno, miren, Leonel Fernández llama a un pacto social que en defensa de la institucionalidad. Que me perdonen los seguidores de Leonel Fernández. Pero hay que estar vivo para escuchar cosas. Porque Leonel Fernández, siendo presidente de la República, ultrajó las instituciones dominicanas. Leonel Fernández nombró. Porque es que, es que el, el, Leonel no tiene moral para plantear ni hablar de institucionalidad. Leonel fue el que nombró a Mariano Germán Mejía, miembro del Comité Central del PLD. Siendo el compañero de Mariano Germán, que ha sido uno de los peores presidentes de la Suprema Corte de Justicia. Leonel lo nombró presidente de la Suprema Corte de Justicia. Leonel nombró otro miembro del Comité Central del PLD, Franz Soto. De triste recordación que creo que todavía está en la Suprema, Franz Soto. Y Leonel, todas las cortes y todas las instituciones de control, nombró dirigente del PLD. Leonel nombró y aupó a Roberto Rosario como presidente de la Junta Central Electoral. Y Roberto hoy día es un dirigente de la fuerza del pueblo del grupo Leonel. Entonces aquí como que la memoria del dominicano, esta gente cree, es verdad que hay mucho desmemoriado, es verdad, pero no todos los dominicanos somos desmemoriados. Porque Leonel ha sido el que ha iniciado y que ni Balaguer pudiera decirse, partidarizó tanto las instituciones como lo hizo Leonel. Poniendo cuadro político, cuando la sociedad le exigía que fueran figuras independientes a las diferentes instancias del Estado, que tuvieran que ver con litigios y con, y con bregar con diferentes instancias. Y utilizó el poder para imponer a ese mismo Danilo Medina, a base del de abuso del poder, Leonel lo impuso como presidente de la República. Aunque Danilo después le pagara mal. Pero fue Leonel que usó cuando derrotaron a Hipólito Mejía todo tipo de diablura. Para... Es verdad que Hipólito cometió muchos errores. Es verdad que Hipólito él mismo eh, eh, se quitaba puntos. Pero también hay que decir... Que Danilo, que era un hombre que no tenía carisma, y que era un hombre eh, eh, que no gustaba, a base de todos esos recursos multimillonarios, utilizando el poder del Estado. Entonces, ¿de qué diablo institución va a hablar Leonel Fernández si él ha sido un violador sistemático de las instituciones de este país, la ha mermado? y bajo la presidencia de Leonel Fernández, ¿hubo aquí lucha contra la corrupción? No hubo lucha contra la corrupción, al contrario. Hubo apañamiento de la corrupción. Entonces, ¿de qué diablo viene Leonel a hablar de un pacto creyendo que los dominicanos todos son desmemoriados? Y no es así. No es así. A, a Leonel hay que recordarle, hay que recordarle que definitivamente él no es el más llamado él no tiene moral para hablar de respeto a las instituciones porque cuando tuvo la oportunidad no lo hizo Coño, porque aquí la gente cuando le dan la oportunidad de, de predicar con el ejemplo no lo hacen y después que están en la oposición que no tienen los puestos que no tienen los poderes entonces comienzan a hablar de vaina no usted debió hacerlo usted duró 12 años siendo presidente de la república Usted más que nadie, Leonel venía sin atadura, más que nadie Leonel pudo haber transformado este país. Y no lo hizo, no lo hizo. Y hoy está hablando de, de, de, de, de, de ser un referente y un adalí, de la lucha por la institucionalidad, de la lucha por la defensa. Es verdad que Leonel, porque le... le le convenía desde el punto de vista personal, fue un ente importante para impedir que Danilo Medina se impusiera de manera diabólica, modificando la constitución para seguir Danilo en el poder. Es verdad que Leonel fue clave en eso. Y yo se lo he reconocido siempre. Si Leonel no asume ese discurso y esa lucha, Danilo se queda. Danilo se queda. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es que él también era un beneficiario de eso, José Luis. Claro, en su tiempo. Es, es claro. Buenas noches. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Un placer. Vale, vale. Tiene que, baj vamos, ¿tiene que bajar el televisor. Sí. ¿El televisor? Oye. Sí. Tiene que bajarlo un poquito. Oye, qué tema más bueno que está tocando ahora. Eh. ¿Ah, te gusta? No, porque es bueno que él se le recuerde al pueblo. Porque, fíjate una cosa, Mario. Si tú lo no analizas, por ejemplo, el fenómeno Joaquín Balaguer y el fenómeno Lionel Fernández, dos intelectuales. Entonces tú te ves estadística. Cuando salió Balaguer, ¿cómo dejó la educación en este país? Y cuando se va a Lionel, ¿cómo es la de educación? La peor de Latinoamérica. Así es. Pero mayormente Lionel pudo haber transformado este país. Oye, cuando Lionel ganó en el 96, con ese discurso que tenía él, le dije, bueno, ya aquí no va a surgir ningún otro partido. Y no sé si mal el pueblo lo no recuerda tú. A los seis meses de Lionel está en la presidencia ya el pueblo lo empezó a aborrecer. Lo que pasa es que es un pueblo de memoria. Hoy. Y tú, por ejemplo, en la fecha que acaba de salir el télere, todos esos jóvenes que tienen 20 años nacieron bajo el régimen télereísta. Y cuando analizan el nivel de educación de esos jóvenes de 18, de 20, de 22 años, estamos por el suelo... Así Entonces, ¿de es. qué está hablando de ¿Eh? ¿Y la institución la justicia? Así mismo. ¿Eh? Que deja mucho que desear, pero vea bueno, acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿O es que ese hombre loco o de, de memoria? ¿O él cree que todos los dominicanos somos talados igual que él? Así es. Okay, Omar, gracias. gracias a ti, gracias a ti. Es así como tú dices. Sí, sí, sí. Él, él dice una cosa real. Bajo dos gobiernos de dos intelectuales. El sistema educativo no tuvo avance que pudo haberlo tenido. Lo de Balaguer, no, porque Balaguer se sabía que por razones de su pensamiento súper conservador y ultra reaccionario y que viene del trujillismo, Balaguer tú no le podías... Pero Lionel, que ni siquiera participó en la guerra de abril, que eh, era muy chiquito cuando Trujillo, que viene de un pensamiento supuestamente liberal... Debió haber hecho avanzar este país. Y no lo hizo. Al contrario, se alió a los sectores más oscurantistas. Buenas noches. Buena. Adelante. Se cayó. Bueno, entonces, este, yo creo que eh, estos programas tienen que recordarle al pueblo. Tienen que recordarle porque es que... Eh, este es un pueblo desmemoriado Y este pueblo olvida fácil Una de las De las debilidades de Que tiene este pueblo es ese Que olvida Que olvida eh, aquí Bueno Balaguer lo, lo sacaron Huyendo de aquí En el 62 Que se, se Fugó para la nunciatura Y después vino y duró 22 años Gobernando este país y le decía, muñequito, el papel. Buenas noches. Buenas noches, Omar. ¿Cómo te estás? Bien, gracias. Un placer. ¿Y tú? Me, bien, bien, mira, Omar, recalcando lo que estaba diciendo ese muchacho. Mira lo que está pasando aquí. El PRM está dividido aquí porque no se han acordado de nosotros. ¿Tú me entiendes? Mira cómo está. Así es. Estos funcionarios creen que ellos son los dueños de, de lo que están ahí adelante. Que están ahí adelante por nosotros. Que no merecen estar en una reunión esa gente todo. Ellos están mandando sus chequesazos y nosotros, yo no me no diablo aquí, Toño. Ah, aquí no lo saben, para ahí, esto, no para allá, para que te lo sepas. Ay, ellos no saben dirigir. Pues lo primero que tienes que hacer la, con toda la institución, lo primero que tuve eso no comenzó, doctor. Y siéndose de uno. Solo, el cielo, el y después que andamos a por pues la cabeza de nosotros, ya no la gente armado. Y el poder de pausarlo y ganamos nosotros, que andamos en la calle. Ay, y María, por Y afuera. Eso, eso, Ay, eso es lo que... Gracias Ay. a ti, sí. No, no, pero ellos nombraron dos ba... o no, tres grandes botellas. Allá hay gente que está cobrando 65 y 70 mil pesos. Eh, a la base de abajo que lo tienen cosas, pero allá hay muchos que están, que están cebándose. Sí, eso es así. Eh, miren, este eh, pero hay mucho disgusto en el PRM. Lo que él dice es una realidad, hay mucho disgusto. No solo en la base, a todos los niveles. Yo vi un programa anoche de televisión, porque prendí la televisión en un momento dado de tres, de tres bazucas de, de comunicadores disgustados y acabando con el PRM y ellos ayudaron al el PRM de la capital Tomás Castro y Santiago Cuesta Curry y Suero los tres y di dicen ellos y eso y eso es verdad que los PRDistas son así ellos a los enemigos los fortalecen Esto